Momento de hablar de satélites de órbita baja. Vamos a tener aquí en el escenario como ponente a Cristian Oflaherty, vicepresidente para América Latina y Caribe en Internet Society. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bienvenido, Cristian. Bueno, buenas tardes. Eh, quería contarles que no es esta presentación primero, para setear bien las expectativas. No, no, no es una presentación técnica de cómo funciona, de mucha profundidad sobre el, el, el funcionamiento de la red y de la constelación. Es más bien contarles en qué está interesado ISOC, cuáles son las preocupaciones que, que tiene y las oportunidades que vemos para que los que también lo ven con interés se acerquen a ISOC para, para trabajar con nosotros y analizar juntos el impacto que puede tener. Hay un paper que se está terminando, que tiene en detalle las cosas que voy a presentar ahora. ¿no? Es un paper que se creó en reuniones con, con Starling, OneWeb, cada uno de los proveedores de, de este servicio, y con consultas a la comunidad, y ahora está en la etapa final de publicación, así que lo van a ver publicado pronto. Eh, van a poder ver ahí más o menos lo mismo que yo voy a presentar acá, pero el objetivo es que sea un primer documento de trabajo para ir profundizando y teniendo una posición un poco eh, más sólida y formada, eh, tanto para aprovecharlo y, y, y usarlo en los lugares donde realmente es un complemento muy bueno y estar atento a todas las complicaciones que puede traer, no para bloquearlo, sino para tratar de evitar o reducir al máximo el impacto. En ISOC eh, elegimos cada año pocos proyectos, eh, entre 6 y 10 según el año, y mmm, tratamos de, de concentrarnos en cosas que nos parezcan realmente importantes. no Y, y, y esto parece un, un tema más, porque ISOC, habiendo tantos temas interesantes en Internet, eh, lo considera entre las ocho o diez cosas más importantes para el año. Bueno, eh, creemos que, que es un cambio muy disruptivo el del servicio con satélites de órbita baja. Eh, muchos aquí usamos eh, servicios satelitales o operamos redes con servicios satelitales. Ustedes recuerdan eh, los que usaron servicios satelitales que un ping a cualquier lugar eran más de 500 milisegundos. Eh, hablar por teléfono era o hacer Skype o cualquier servicio de voz era esperar eh, porque tardaba en llegar lo que decíamos y, y si tratábamos de tener una conversación como tenemos habitualmente nos pisábamos eh, había un montón de, eh, de cosas que el delay, que la latencia afectaban a la calidad de la, de la experiencia de Internet, que hacían que eh, no fuera tan conveniente para Internet, mucho menos ahora, ¿no? Para gamers y muchos servicios que usamos ahora es directamente eh, imposible sobre los eh, geoestacionarios. La razón es que, bueno, los, los satélites que, que usábamos eh, son satélites que estaban a 36.000 kilómetros, y eso es para que el satélite vaya a la misma velocidad que la Tierra, y nosotros podamos poner una antena y vemos al satélite siempre en el mismo lugar. El satélite de esa velocidad compensa, no es chupado por la gravedad de la Tierra, va a la velocidad justa, para no tener que gastar combustible para ir <risa> tratando de alejarse, pero por otro lado, eh, va justo a la velocidad que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 Siempre fue un problema reconocido y se trató desde hace mucho de utilizar satélites más bajos con distintas, eh, tinta, distinto, diferente éxito Para muchas cosas eh, funcionan bien, los satélites que van más bajo tienen que ir más rápido para compensar esa, el, el, el hecho de, de, de estar más cerca de la Tierra y sufrir más la gravedad. El hecho de que vayan más rápido hace que el satélite se mueva, entonces el satélite va, va a pasar por arriba nuestro. Los satélites de orbita baja están, en, si, si, si los pudiéramos ver, están moviéndose todo el tiempo. Entonces ahí o hay una antena que se mueve y lo sigue, o hay antenas que eh, se llaman phase shift array, que lo que hacen es que, que electrónicamente pueden ir eh, acomodándose, compensando las fases para que... Eh,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 Esto, como decía antes, se intentó varias veces. No sé si recuerdan, en los 90, eh, Iridium, eh, Global Star, Teledesic, intentaron, largaron satélites y por diferentes razones el negocio no funcionó. El servicio funcionaba. No podía tener internet, los dispositivos móviles eran unos ladrillos grandotes que funcionaban, que funcionan todavía. Pero había... Todavía las antenas no, no, no eran tan buenas, era costoso producir los, los dispositivos estos que van en tierra, largar los, construir los satélites era costoso, largar los, los, los cohetes para poner los satélites en órbita era, eran, eh, era mucho más caro el servicio. Y casi todas esas cosas en los últimos años se fueron solucionando. Ahora todo el tiempo salen cohetes al espacio, ayer salieron dice, 52 satélites de Starlink y están así saliendo todo el tiempo y unos días antes Starlink había mandado otro cohete con otras cosas unas personas que fueron... Está to... el, el, es como un, una terminal de ómnibus ahora ese servicio es algo como un commodity y, y es mucho más eh, accesible para la constelación poner, como le llaman eso, los, los pájaros o poner los, los satélites en órbita los CPEs ahora, el servicio de Starlink, el CPE sale 500 dólares, que es caro, o 600 dólares, que, que es caro, pero eh, no, no es 8.000 o, o 10.000 como, como era antes. Entonces todas esas cosas saben que ahora, aunque, hay, aunque los intentos anteriores como negocio fracasaron, ahora parece que no van a fracasar. Ahora parece que va a ser una realidad. Y tener el satélite a 500 kilómetros o 600 kilómetros decenas de milisegundos, no son cientos de milisegundos. Y en muchas comparaciones que han hecho de, de servicio, a veces es menor el delay, es menor la latencia por la constelación, por, por los satélites estos, que por los caminos que tienen que ir de fibra, pasando por muchos routers, en, en recorridos de fibra que van por carreteras, que tienen muchos más kilómetros. Entonces está dando la, la, la curiosidad que a veces hasta... Le, le ganan a una red terrestre cuando tienen que pasar por varios proveedores. En, en, en algunas situaciones raras, pero, pero hasta terminan funcionando mejor que una red terrestre. Entonces, hay que prestar atención porque al tener la red en el espacio, las oportunidades y, y tener costos bajos para desplegar esa red en, en el espacio, las oportunidades para Internet parecen muy grandes. Esto está actualizado... Eh, muy recientemente, hoy a la mañana, y esos son todos los satélites que están ahora dando vueltas, por supuesto no solamente son los, los, los, los que se usan para internet, hay muchos otros para, para muchas cosas que están más o menos de esa altura, entre 500, 1000, eh, creo que leos sí, es hasta 2000 que se considera. U pueden preguntarme cualquier cosa sobre satélites, bien en profundidad, cosas bien técnicas... Yo conozco a alguien en la audiencia que sabe mucho sobre eso. Eh, que, que es Gustavo Mercado, que está sentado ahí, trabaja, ya tiró sus satélites y todo, así que no, no va a poder contestar todo. Entonces, primero por el, eh, las oportunidades que vemos. Eh, no veo timer, pero ¿alguno que, me, que me, me quedan? Bueno, las oportunidades. Obviamente, para los.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 eso es una fantástica solución porque un Estado o, o, o los mismos vecinos en una red comunitaria pueden pagar el servicio y, y, y dar conectividad muy fácil. Algo que antes les costaba mil dólares por mes, ahora le va a costar 100. Entonces es una súper oportunidad. Y nos agrega la posibilidad de, de tener conexiones y servicio eh, con, con, eh, adicional a lo que tenemos ahora. ¿no? Para resiliencia es, es, es muy conveniente.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 eh, como comunidad internacional, estar atentos a que pueda haber o, o que debería haber muchos otros casos de éxito, como el de Starlink, para que haya competencia y, y, y no monopolicen el, el espacio. Y eh, estar atentos a los casos donde es la solución para todos los problemas y, y, y rápidamente se, se despliegan estos servicios y a veces se afectan cosas por actuar rápidamente. Eh, hay muchas discusiones en temas de, de regulación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 es, un, es una organización global en la que las decisiones se toman eh, por, por los estados, por los gobiernos. ¿no? Eh, los temas de espectro también son un problema y una discusión actualmente y hay que estar eh, atentos, quienes trabajen en gobiernos o colaboren con gobiernos, sean consultores de gobiernos, por un lado eh, ayudarlos a, a tomar decisiones que permitan aprovecharlos, pero por otro lado...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 eh, son eh, aparentemente hasta ahora muy buenas noticias, sin embargo, bueno sería bueno, eh, por ejemplo, que en, en la parte de interoperabilidad y estándares abiertos sean respetuosos, eh, si, si es posible compartir infraestructura de alguna forma que, que sean abiertos sus, sus, sus redes y eventualmente tal vez, eh, que ya están hablando, de o sea, algún tipo de ruteo entre, en, entre órbitas,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 que está acercando. Entonces, poco a poco empiezan a formar una red entre ellos, que hasta ahora no lo hacían. Eh, y bueno, lo, los temas de privacidad y seguridad que estamos siempre preocupados en, en ISOC, y hay muchas eh, incertidumbres, ¿no? Entonces, eh, para eso es este paper. Como hay muchas incertidumbres, todos estamos aprendiendo y siguiéndolo con curiosidad, pero a la vez vemos que impacten muchísimas cosas, en regulación, en temas técnicos. En, en, en coordinación entre las empresas, hay que estar atentos a que no se forme un monopolio, un oligopolio, eh, es que me, nos interesa que eh, más gente conozca sobre esto que está ocurriendo y que se acerquen a ISOC si es que tienen comentarios o, o alguna posición. Eh, esto lo voy a pasar muy rápido, hicimos el análisis de impacto, usamos una herramienta eh, que desarrollamos en ISOC, que, que le llamamos IWN, que es a las características críticas de, de Internet, tratamos de ver cómo afectan las distintas cosas. No, no, no lo voy a pasar ahora y no lo voy a explicar porque prefiero dedicar tiempo a las preguntas y creo que, sí, momento de preguntas. Así que, con la ayuda de mi amigo Gustavo, voy a contestar las preguntas que, que tengan. Buenas tardes, Wesley de Paraguay. Muy buena la presentación, Cristian eh, Una pregunta de punto de vista de, de ISOC. Sabemos que la mayoría de los ISPs obviamente tiene trabajado para la inclusión digital en los países de nuestra regi región. Entonces, ¿crees tú, bajo el punto de vista de ISOC, que esa clase de satélite de baja órbita pueda, sí,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 porque, por ejemplo, para conectar a los no conectados en esos lugares aislados, donde hay a veces pequeños ISPs, pero que no pueden hacer tanto esfuerzo para llegar a, a algunos lugares, esto parece una solución simple. Tal vez para esos lugares tan aislados el costo es alto, pero para un ISP tal vez pueden encontrar la forma de aprovecharlo y compartirlo. O... ahí la, la creatividad que tienen los pequeños ISPs pueden hacer de esto una herramienta fantástica. No quiero que, se, que, que, que, que, el, que el mensaje sea, eh, ISOC apoya los servicios de satélites de órbita baja porque son buenos para los que sean. No, no es eso. Esto es un tema que nos parece que tiene impacto y nos preocupa mucho. Pero vemos esas oportunidades de la primera pregunta. Hola, Douglas. Eh... Eu eu, eu eu, vou fazer uma pergunta que, na verdade, é mais uma provocação para reflexão. É, a, se eu não me engano, expirou em 2020, final de 2020, uma draft de RFC, aonde ela acabou se expirando porque ela focava em roteamento baseado em performance, latência, perda de pacote, e, ou seja, um complemento para o BGP para que a gente pudesse fazer isso. E, na minha cabeça, isso tem tudo a ver. Por quê? Porque vai chegar no ponto em que vai você, para sair do, de, da Venezuela, para chegar em Miami, vai ser mais fácil que você vá por satélite, mais rápido, mas vai ter uma limitação de banda. Então, como, será que nós estamos... Eu, eu, sinceramente, não me sinto preparado para lidar com esse tipo de roteamento. Mesmo IP de origem, mesmo IP de destino, protocolo diferente, indo por aqui, indo por lá... É esse é um ponto, e complementarmente a isso, temos um negócio chamado Software Defined One ou que cada um de nós tem no bolso uma pecinha que vai ter que escolher se vai pelo satélite ou se vai pela rede de celular e também me assusta um pouco isso do ponto de vista técnico quanto isso vai ser complicado não é uma pergunta é só uma colocação e gostaria que você fizesse comentários para isso. Vou contestar otra vez la segunda, primero, puede ser complicado, pero es un tema complicado para la definición de los protocolos y la solución técnica que se hace en el IETF y eh, le encontrarán solución a esos desafíos técnicos. Con respecto a la primera pregunta, ese grupo de trabajo que, que se discontinuó, eh, hubo un, eh, un BOF eh, en el IETF anterior y se está creando ahora un grupo de trabajo, creo es TSB que justamente retoma ese problema de una red en la que los enlaces desaparecen y aparecen, como es el caso de los leos, o va a ser el caso con 5G y los autos que se van conectando y desconectando, y muy, vuelve a ser una eh, necesidad, solucionar el problema de, de una red que va cambiando todo el tiempo, que había desaparecido con la fibra, pero ahora vuelve, y ese grupo de trabajo está ahora justamente armando el charter y, y es un muy buen momento para meterse en la lista y, y proponer casos si es que falta alguno. Gracias. No recuerdo exactamente el, el nombre del grupo, pero es algo parecido a TSB. Si no, mira los bof del anterior. Gracias, gracias. Muy bien, tenemos alguna pregunta más. Para Cristian, en la sala, de manera virtual, ¿no? Nada más. Bien, perfecto. Lo despedimos. Cristian, muchísimas gracias. Un aplauso para él.